Los trabajos de reconstrucción que lleva a cabo el Ministerio de Educación en el Centro Educativo Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Huiza obstaculizan las docencias, por lo que los maestros se vieron en la obligación de retirar los estudiantes este lunes, según denunciaron los miembros del Comité de Base de la ADP en dicho centro educativo.